Por favor, por favor. ¡Larga! ¡Pueblas! ¡Vamos, Marcial, sube! Esto va. Esto va. Todo esto. Todo Venga. va. Eh, ¡Venga! Oh, vamos. Eh, vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vale, Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos pero sí. Luis. Te rompé un deseo. ¡Es una luz de seguridad! ¡Suscríbete! ¡No llevo una sea espita! ¡No llevo una sea ¡No una <risa> espita! <risa> ¡No ¡No llevo una <risa> espita! <risa> ¡No llevo una espita! ¡No llevo una espita! ¡No llevo una ¡No ¡No llevo una espita! ¡No llevo una espita! ¡Fuera de juego! ¡Eh! ¡Ha tirado! ¡Ha tirado! ¡Eh! ¡Venga, ¿Sí? Albert. venga, eh tranquilo! No, ¡No me te flipes va! te flipe ¡Eh, árbitro, burro! ¡Que es al revés! ¡Árbitro! No, no, pise el suelo que está muy blanco. sí, yo robertura. no, yo no cago. ¡Ole! ¡Eh! ¡Desgraciado! ¡Levantáis no ¡Eh! Lo lo ¡Ay, mi hermano, ¡Vamos! ¡No ¡Es tu primo, ¡Lo, lo hago <talented> de la mano! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Vaya, va golpearía con ¡Se va a llevar! va a llevar! ¡Se va a puede hacer Tira fuera otra vez! sale! ¡La aquí tenemos el equipo alevín del racing de carlet que está disputando en el descanso el partido de la final del campeonato de liga de la federación valenciana en el que se decide el que será campeón de este campeonato en este momento el resultado va de cero a cero con un arbitraje un poco un poco sin ir e influir en el partido pero que ha habido un error que ha costado la ejecución de un gol y no la ha interpretado el árbitro así. De todas maneras, estamos viendo cómo el equipo está haciéndose con el, el, el equipo del Atlético Godella y, y de no ocurrir nada normal ganarán el partido. Vale, vale, vale. ¿Eh? ¿Eh? ¡Válgame, ¿Eh? tío! ¡Válgame, tío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Válgame, tío! vale, ¡Vale! ¡Ya! tío! ¡Válgame, tío! tío! ¡Válgame, tío! vale tío! ¡Válgame, tío! ¡Válgame, tío! Eh. tío! ¡Válgame, tío! tío! tío! Eh. ¡Arrubia! ¡Arrubia, coño! ¿Qué navista hay uno en la portería! ¡Aquí dentro, ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! la Ini desayah, minta, loh. Gak lupa. Gak lupa. Sebenarnya ada adanya. – Salaamnya adaadaadaadaadaadaan pada perсп costume. – Amat-rapnya ada patria! Tip adanya. Jadi, nanti pulang. Kita harus melatih setiap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 ¡Ahora! ¡Ahora! No. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! una Juan, No, tú mayor no eres, el mayor es... Vas, pues. Ah, tiene que estar aturdiendo! No, no. ¡Acuáche! ¡Acuáche! No <eso> ay, sí, ay! Claro. Ahí okay. Okay ¡Ay, ay! ¡Ay, ¡Vamos! ¿Tienes que él aquí a la puerta? Sí. ¿Ahí sí estará. Tengo 10. Ahora, a ver, destruyo. A está, ¡No Ahí te de a tirar a ¿no? la carrera. ¡Mucha madre! ¡Mucha madre! ¡Mucha madre! ¡Mucha madre! ¡Mucha Ay, que no, no! ¡Ah, la ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! no! ¡Ah, no! Viene, viene, viene, salva, viene.